En mi casa vinieron mi los lo militares que teníamos una cita para dar. Y esta casa vino estuvo retirada. Ajá. Entonces se la habían donado a una señora. Ajá. La otra señora que se la había donado que la firmó en el ayuntamiento, le firmaron una Ajá. tierra que son del Estado. Ajá. Ella mandó ella a las 10 de la mañana a juzgado Entonces ella mandó, ella mandó a bloquearme, la policía, el fiscal, todo el mundo. Y me tiraron todas mis cosas afuera. Eh, eh, pero, todo pero, me tiraron pero, afuera, me, me tiraron me, me Espérese, déjeme hacer un momentito. Ver, déjeme hacer una pregunta. Dios santo, está, está desesperado. Déjeme hacer una preguntita, mi querido, antes que nada. ¿Cuál es su nombre? ¿En qué lugar de Samaná está usted? ¿Y qué de Sánchez? ¿Y qué tiempo tenía usted? Tres preguntitas. Su nombre y apellido. ¿En qué lugar específico de Sánchez? ¿Y qué tiempo usted tenía? Eh, espérese un momentito, espérese un momentito. Lo voy a poner en el área y yo le voy a decir cuando usted hable. ¿Y qué tiempo tenía ese conflicto? Hable ahora dígame hable ahora, dígame yo le digo, y yo tengo esta casa de tres años a la persona que me alquiló un abogado con los dueños con los dueños que se la donaron entonces en qué lugar es ese de Sánchez y cuál es su nombre en la Duarte, 53 uh -huh. me llaman me llaman, en mi nombre que me tuve no me conocen me llaman, me llaman Nini o yo Siga, ahora nadie, <risa> dígame, ¿qué fue lo que le pasó entonces? Entonces, oigan, viene, la, eh, teníamos una cosa en la fiscalía, teníamos, todavía desde el lunes estábamos lo, los dueños y yo, porque a mí es que me agreden. Ellos, ellos me tiraron un papel en, en febrero, y no habían vuelto más. Entonces, cuando volvieron ahora, la semana pasada, me dijeron que tenía que salirme del de sábado al martes. óigame los otros dueños, sabiendo que no son dueños, entonces. Y yo le dije, ¿dónde me voy a ir? Yo tengo sesenta y pico de años, señor. sesenta y pico de años tengo yo para que me hicieran lo que me hicieron. Eso es un abuso, porque en este país estamos como estamos. Entonces vinieron y se metió la policía y todo el mundo aquí, la policía. Me botaron mi desayuno, usted. Me gustaron mi habichuela, me, me rompieron la lavadora. Me rompieron un clóset que tenía. Me rompieron un tanque. Me rompieron una mesa. Me acabaron con mi coce. Me tiraron un negocito que yo tengo. todos me lo tiraron a la calle para que se mojara. Una cama que teníamos la tiraron entre el nuevo. todos me lo tiraron me lo tiraron todos en la calle entonces el pueblo se tiró a la calle y no sé de dónde vino si fue al ayuntamiento que mandaba un papel entonces hablaron que o sea, el pueblo dijo él no le van a sacar su cosa no se la van a votar la supuesta tenía un camión y una pala para el camión para tirarle los los lo corotos y que en allá como que llama eso frente al parque de Sánchez por ahí y lo y los otros era que le iban a meter una pala y una vez a, a la casa yo creo que en este país debía haber ley para que no haya gente por un peso se venda de la manera que la gente ha, me han hecho daño a mí a una señora de mi edad porque sabe que yo no tengo a nadie con sesenta y pico de años no se debe de hacer una crueldad de esa manera porque si usted viene como que se... sí. ¿Por qué no esperamos que fuéramos a la cita a las 10 de la mañana? Ayer, vinieron a vestir, me tiraron todas mis cosas a la calle Yo creo que en este país no hay justicia Porque un fiscal en un, un militar grave de semana No puede venir a hacer eso de una señora de Es una señora cristiana Yo no puedo ser culpados en ello, fíjate Yo quisiera fortalear como yo tenía mi negocio yo el suelo Rodando, todo rodando Una porquería como si yo fuera una basura Yo soy una, una mujer que soy cristiana Y yo quería ir trabajando toda la vida Porque no tenía un no no no marido para poderme sostener y pagarme ese casa, para que me haga esa porquería que me hicieron a mí, mire. Yo no vaya cómo, yo no me puedo vengar porque la venganza se la dejo a mi Dios. Pero el abuso que la gente cometé con mi vaya donde me tengo ni qué hacer. Porque estoy en la casa, con todo, eso, todo, todo tirado, donde quieres, no hay como este, meterme a arreglarlo, porque no tengo hambre. Ah, es un el abuso de que no lo haya hecho. Porque el abuso de un sarajo que vinieron a votarme de mi casa, esta casa, porque no tengo que amigar, yo nunca me voy a pagar. Ellos no vaya con la cara rota yo creo que usted hable y haga algo conmigo porque yo no tengo a nadie en este país no hay justicia más que la de Dios pero yo me siento tan mal que no creo que no justicia de Dios usted no entenderá cuando, por eso me hicieron ayer porque sabía que yo no tenía a quien me defendiera yo le tenía un esposo no a alguien que me defendiera no me hacen eso yo creo que usted lo no eso porque eso no se le hace ni a un papá usted le hace eso creo que eso el que tiene la mujer hace muchos años que yo vivo aquí, que tengo como solo 7 años, que pues, un reloj a usted lo a usted, y usted va a Samaná y te lo manda a Samaná, y cuando viene aquí el preso está aquí primero que usted se haga Eso no se da hace por dos pesos. Tengo que la de la No se puede hacer una delincuencia tan fuerte como la que este país, Y la justicia bueno, la policía nadie la respeta, porque la policía nadie la respeta, porque no se van a respetar. Yo le digo, no tiene madres. Usted no pero yo no sé lo que son, este ¿Eh? una gente disfrazada. Como vente a de que no tiene nada más que la gracia de Dios. ¿Usted cree que no sirve eso? tengo un mes a un puesto y me lo botan. ¿Eh? Y me tiran mi cosa de comer a la, cara, a la basura. Eso no se puede, señor. Yo creo que no hay un hombre que tenga... Los cojones va no, a eso a una... Pero nada hay ¿Eh? un video. Usted tiene video, usted tiene video eso. Alguna gente de, la, de, la, de los amigos suyos de Samaná la gente tirado, mira, mira, mira, mira, eso de la donde por donde usted quiere. Déjame decirte una preguntita, Como, uh. si alguien lo tiene, que tú conozcas, dile que me lo envíe, porque muchas veces lo tiran por las redes y lo que hacen es, es sacarle capital a eso para ellos tener like y el problema suyo no se lo van a ayudar a resolver yo voy a pedir que voy a buscar una persona porque yo tengo celular inteligente para que me haga eso, y me lo mando. para que me mandárselo, porque me dice yo, vamos. cuándo quiere, uno o manda Y si usted tiene una copia del contrato, si usted tiene una, como yo soy abogado, si usted tiene una copia del ¿Sí? contrato de alquiler, envíemelo, porque lo que usted me ha dicho me da la impresión de que el desalojo operó de manera ilegal. Y que claro me... que sí, de que manera no ilegal, claro que sí, que por eso fue el arriba que lo hicieron supongo yo como siempre se hace dando algunos dinerito porque cuando una persona va a ser desalojada primero eh, durante toda la cuarentena por ley establecido en un decreto presidencial las personas no pueden ser desalojadas eso fue lo primero que se estableció y el estado de cuarentena, el estado de sitio eh, continúa o sea, el estado de emergencia, que es lo que tenemos, porque hay diversos estados de emergencia, pero el estado de emergencia lo mantiene. Entonces, a usted tenían que darle un plazo de un tiempo para que usted pudiera buscar otro lugar donde usted mudarse, ¿verdad? ¡Ay! Y que después que tuvieran ese plazo, de acuerdo a la ley de control de alquileres y desahucios, pues le ¡Ay! notificaran, le, le, le invitaran a comparecer y que eso agotara un procedimiento legal. No como lo hicieron, que me da, me da la impresión que se trató prácticamente de un secuestro. Hola, oh, me puso un abuso, por eso de poros, a la calle, señores. Aquí había una de a personas ahí. Porque ellos le darían un abuso y la pipa que estaba en su casa. Ellos venían a un departamento. Ellos le a un departamento y a ella y a su y esta casa como para la señora, porque ellos no tienen aquí la labor. Entonces ellos van a a la mesa porque están ellos viniendo para la terena. Ellos estaban en la terena de la maría porque la tenían aquí y no la poner en la zona. Entonces la llamaban no. yo no, he comprado pero yo pero una yo sé que usted está yo sé que usted está frustrado de que, de este tiempo que usted habla y lo escucho eh, llorando prácticamente este lo que pasa es que no la asesoraron eh, existe un contrato implícito cuando se vence un contrato y a usted la dejan viviendo ahí Implícitamente el legislador supone que ese contrato va a continuar, o sea, que el contrato, a menos que usted reciba lo que yo le he dicho, que le den los plazos, porque además, si usted dio unos meses de depósito, tienen que dejar que ese depósito corra. Déjeme, ¡Sí! déjeme explicarle, amor mío, para que usted, para a ver si me permite ayudar, me da luz para que usted, debiera dejar que eso corriera, que usted agotara y después de eso, no sé dale a usted el plazo establecido por la ley, dale dos a tres meses para que usted buscara eh, un lugar. Entonces, por eso que digo que yo tengo aquí un coordinador que es el, el pobre es legalista y hasta risa, verdad, cuando dice el defensor del pueblo, soy la Martínez está de su casa, y aquí no hay ningún defensor del pueblo. Eso es una figura, no existe eso. La Junta de Vecinos la ayudaron, eso no existe. El defensor del pueblo no hay. ¡Vamos a no, no, no, no! País europeo, esa señora se sentó a beber té en su casa y no ha hecho eso, no sabe ni siquiera lo que es eso, ni para qué le dieron ese cargo. Por eso ahora se impone que pueda una gente joven, dinámica, que sepa de eso. Mándeme ¿Sí? eso, mándeme eh, la copia del de no, contrato. Déjame déjame la. lo que me dieron contrato no son los dueños, no son, no son esa gente que venía a ver esos nombres. Ellos vinieron a en el febrero a que me tenía que ir. Está bien, no? pero eh, lo hicieron verbalmente, pero mándeme eso, mándeme el video. Para yo asesorarla gratuitamente y a ver si Jesucristo me permite yo ayudarla a usted para que usted se deje ayudar ya, a mí. Ya, ¿Sí? ya, Entonces, que la a terminar de decir el este contrato. Entonces yo vienen el mar y, y claro, me dicen a mí que me tengo que salir el martes. No me daba tiempo porque me atrevía. Entonces viene y entonces viene el, el, el dejo en el salón. Eso es ilegal, eso es ilegal, eso es ilegal. Claro, entonces yo tengo que. en daños y perjuicios a esas persona que le hicieron eso, y yo tengo que claro. sustituirle, además existe un procedimiento también eh, que usted debió agotarlo que alguien debió, pues, a, a, debió decirle, debió decirle, mire eh, cuando eso sucede, usted tiene que depositar las mensualidades en el banco agrícola, hay un procedimiento para eso sí, yo le voy a explicar sí. más adelante que no hubiese permitido que a usted la desalojara de esa manera, de todos modos eso fue ilegal eso fue ilegal, eso fue ilegal porque Cálmese, mi amor, cálmese que eso todo lo que hicieron fue ilegal, pero ya se lo hicieron y ya, ya claro. se Ya usted, déjeme decirlo vulgarmente, ya usted la jodieron. Vamos a, ver de qué, claro. vamos a ver de qué manera yo la ayudo. De acuerdo, de manera gratuita. Haga lo que le claro. digo y seguimos en contacto. De este uno de mis minutos. Usted quiere, como le digo, quiere la cosa de contrato y quiere la, lo, la, la claro, cosa claro, de lo que, claro, que claro, te, claro, te hicieron. Lo que está en el desastre que hay aquí. Y, la, y si le notificaron el, el, la, el, el desalojo, hágame llegar el acto de algo así. Hágame. Ellos no me notificaron nada. A veces no me dieron papel ni me dieron nada. Bien, no muy culpa. bien, mándeme lo que usted tenga entonces. Muy bien. No me a mí nada. Del aire, fuera del aire, yo la voy a orientar más porque, ¿verdad? Muy Ajá. bien, fuera del aire. Muy bien, usted me llama. ¿El nombre suyo, Ajá. señora, es? Me, dice, me llama a mí pero mi nombre tengo otro nombre, Secundina Reyes. Muy bien, póngame ahí, Secundina Reyes. Este que está en pantalla es su, este que está en pantalla es su número. Muy bien, está bien, pues seguimos hablando. Le voy a poner aquí a, a, a mi asistente para que anote su número. Ahí está, de Secundina Reyes. Anótalo ahí. Bien, vamos a ver de qué manera usted me ayuda, la pobre señora, una mujer sola, sin hijos, sin nadie, se comete un abuso. Y eso es parte del sistema judicial las que antes y de y de, de esta justicia rastrera que tenemos secuestrada por gente que muchas veces no sabe lo que tiene entre sus manos. Ojalá, ojalá el que esté en pantalla, tome el celular y anota lo que esté en pantalla. Ojalá que cosas como esta no se dieran, ¿no? Y se siguen practicando injusticias y cosas prácticas ilegales como esta. Bien, eh, ponte un poquito más lejos, que la voz de coordinador se escucha igualita aquí. Muy bien, entonces vamos ahora. Muy bien, buenas noches, dígame usted. ¿Cuántas cosas no tiene que ver? Pobre mujer. Buenas noches, Cristóbal. y sí, dígame usted. Oye, para que me haga un favor, Cristóbal. Le la un llamada de Tolmero Cava, que tiene once brigadas de en Mundo de Jona, limpiando canales, chateando canales, y hace dos meses cumplieron o no bueno, le ha pagado cinco centavos. Y él, en el programa anterior al tuyo, que le dio mal, dijo que él le había pagado a toda esta gente por aquí, que le ha nombrado un poco de gente por aquí de mentiroso. Bueno, tú sabes, ya por eso por, por eso ese tipo de funcionarios no se expone a venir a programas como este porque se pone a que el pueblo lo cuestione. Entonces, a nuestro ex amigo, Olmedo Cabo, la gente de que llega aquí a un cargo, se envilece, se, se endiosa y se pone de ya. No, para que le pague a esta gente que tiene todo ese tiempo sin cobrar. Y desde que él llegó ahí, entonces, lo Hola. que va a... ¿Sabes qué es lo que pasa? Pero voy a decir calladito aquí. Es que todo el que llega a su posición. Es a buscarse los chelitos que invirtieron en la campaña. Tú ves. ves Tienes que ser eh, ese cabra, porque es que se mira. Oye, esto es una, oye, oye, entonces, es una y práctica tú que. Tú sabes con, lo que es, es una lástima.